Hola amigos, mi nombre es Víctor Damián Rosa, fundador del Templo Luciferino Semillas de Luz Hoy les quiero hablar de los errores más comunes que se cometen a la hora de hacer un pacto con el diablo Sea acá en el templo o sea a distancia Hay personas que efectivamente el pacto no les funciona Y hay que decirlo ¿Y por qué no decirlo? Si es que es natural ¿Okay? Pero que no es la culpa de la organización luciferina no es la culpa del doctor Damián Rosso Yo les envío a distancia en proceso para que lo hagan Oído Fernando, ¿quién no viendo Para que lo haga al pie de la letra Fernando no era como usted quisiera ¿Ok? Si les envío una oración para que la hagan a las 3 de la mañana Es a las 3 de la mañana Fernando, a las 3 de la mañana ¿No? a las 3 y media o a las 4 de la mañana. Conoce el otro error que se cometa, todo se pierde. Y al otro día salen despotricando de Víctor Damián Rosso. Víctor Damián Rosso me engañó. Miren que hizo un proceso. ¿Cuál proceso? No lo hizo. No lo hizo. Sencillamente no lo realizó. ¿Por qué no lo realizó? Porque no lo hizo como se le decía. Lo hizo a la manera de ustedes. Otro error muy común. Las manillas. Las manillas de los pies o de las muñecas. Les digo, no se suelten las manillas hasta el nuevo orden y se las suelta para bañarse. Hacen las cosas a la manera de ustedes. Si ustedes quieren que sean más que, que yo, sencillamente para que me contacten. O si ustedes piensan que hacer un pacto con mi señor Lucifer, si hace de la nada, que yo digo, ahora cada hora hagas un pacto y ya que no se pactado, Sencillamente, a usted. Si ustedes piensan que no tiene que gastar un solo peso, un solo peso, era hacer un pacto con mi Señor, entonces todo el mundo lo haría, ¿lo ¿no creen? Todo el mundo lo haría. Si usted piensa eso, pídale a un familiar o a un amigo que lo asesore y a mí no me contacten. A mí no me van a perder tiempo. ¿Ok? Pero me, me contactan a mí. Les digo, hombre, vea. La verdad, necesito materiales, necesita usted materiales, usted, usted necesita unos materiales, usted necesita eh, unos elementos, ¿Sí? yo necesito montar sus altares, se necesitan ciertas arabandas, obviamente eso cuesta, lógicamente, la razonable, la lógica habla, todo cuesta, Somos en un mundo material, no está en la cabeza. ¡Ay, Víctor! Yo pensé que era gratis. razón de qué? ¡Claro! Los aportes a la iglesia luciferina ustedes los hacen cuando vea el resultado. Cuando empiece a recibir las bendiciones de mi Señor, usted hace los aportes. Así es, usted hace los aportes. Pero inicialmente no esperen que yo saque hino de mi bolsillo. ¿Sí? No esperen que yo saque esta hermosa cartera para hacerlo usted millonario. Para cambiar usted la vida. Si yo hiciera eso, muchísima gente llegaría acá o buscaría mi ayuda únicamente por hacerme perder el tiempo, por curiosidad. De la única manera que yo me doy cuenta, que aquí nos damos cuenta que usted lo quiere hacer de verdad, en serio, es comprometiéndolo. Comprometiéndolo. Que no tengo dinero? Muchos venden algo, muchos empeñan algo, muchos piden prestado, todo vale la pena para cambiar de vida. Pero cuando recibo respuestas como Víctor no tengo dinero, Víctor y no puedes fiar, Víctor regálame los materiales, Víctor es que soy tan pobre en la vida, tan pobre, la respuesta es muy sencilla, usted es pobre pero de espíritu. Usted es pobre pero de espíritu por respuestas como esas. Cuando uno realmente lo quiere hacer de condición, uno busca la manera de hacerlo para salir de los problemas. Uno se sacrifica, uno se entrega el corazón. A yo, yo lo hice, a mí me tocó comprometerme, me tocó invertir también con mi maestro, para poder salir de la pobreza. Y ustedes vean los cambios que he tenido hoy en día. Mis ahijados alrededor del mundo también se han comprometido de corazón. Es que yo no soy solo en ese cuento, son miles de que ustedes pueden ver los testimonios en las diferentes redes sociales. Y mis ahijados, que saben que es cambiar de vida, que se comprometieron de verdad. Se comprometieron con la causa luciferina. Le colocaron corazón a esto y vieron los cambios. Pero les estaba hablando, me desvié un poco del tema. Les estaba hablando ustedes de los errores más comunes a la hora de pactar con mi Señor. Hay otro error muy recurrente. Les digo, por favor, hagan una estrella de cinco puntas y en cada punta una vela negra puedo van y compran velas rojas háganme en esa van y consiguen velas rojas de otro color que porque eso es lo mismo, no es lo mismo si ustedes saben más que yo no me contacten por favor no pierdan su dinero no me hagan perder el tiempo no solamente a mí, sino a los guardianes de los altares a los funcionarios de la iglesia que trabajan 24 horas para ustedes para asesorarlo, para aclararle cualquier duda que tenga. No nos haga perder tiempo, eso no, se, no pierda su dinero en altares, ni, ni, ni en elementos, ni en velas, ni, ni en nada. Y no nos haga perder el tiempo y ya. Si lo va a hacer a su manera, hágalo a su manera. ¿Ok? Pero olvídese de nosotros. Porque si usted nos contacta a nosotros primero, esto no se hace en la nada. ¿Ok? Y segundo, tiene que hacerlo como nosotros digamos. Como nosotros se lo digamos, no como se lo diga. El interés nuestro es que usted le vaya bien. Si usted le va bien, a nosotros también nos va bien. Vienen acá personalmente a hacerlo, que para no cometer errores, les digo, preliminarmente. Hoy nada más por el caso de una chica de Bogotá, que vio con su esposo. Hombre, no hay derecho. Se les dice... Entra con mucha reverencia al templo, entra con mucha reverencia y entra como si estuviera en una maratón. Con reverencia es. Y eso se lo digo para los que vengan a pactar acá en el templo. Ok, para los que vengan hasta acá a sacar pactar, les voy a dar un ejemplo de qué es reverencia cuando entren al templo. Muy despacio. Con la cabeza baja Sumisión Con respeto hacia él Pero entran Les digo Acuéstense En el parte ¿Me entendió la instrucción? Sí la entendí Y se quedan parados Les digo En tal momento Abran los ojos Y se levantan con los ojos cerrados Ahí como Como jugando a la gallina ciega No hay derecho No hay derecho Se les dice las cosas Hombre Se les advierte y es como si le dijeran todo lo contrario y lo más berraco es que ¿me entendió o no me entendió? sí, le entendí perfectamente, les digo una vez empecemos eh, eh, yo a organizar las ceremonias entramos en noción de orden completamente no podemos cruzar palabra, oídos no podemos cruzar palabra dentro del templo llegan maestro ¿cómo está detrás de este presente por favor por favor por favor, por favor no hay derecho. Yo me un poco, me da algo de coraje, me, me molesto porque es que soy, yo, yo soy muy claro. Me molesto porque el interés mío es que a usted le vaya bien en el proceso. ¿Ok? Que a usted le vaya bien, sea haciéndolo aquí o a distancia. Ese es mi único interés. Ese es mi único interés. Entonces se pega un viaje tan lejos, un viaje muy incómodo, por cierto, en motocicleta hasta la ciudad de Armenia, los que no conocen eh, los que no han estado en Colombia quedan más o menos a 6-7 horas en motocicletas bastante lejos el frío que hace por esa carretera bueno, para cometer ciertos errores que no son justificables, hombre y así por decirlo, les digo yo a algunos ahijados cuando entran al templo no los podemos tocar, no, no podemos sonar, tener perdón, contacto físico y lo primero que hacen cuando me ven, me ven es abrazarme mmm Luego, al siguiente día todo sigo igual en la miseria sigo en la pobreza por favor asuman los errores asuman los errores a, leiden, a muchos ahijados a muchísimos ahijados yo les he enviado un proceso y los he recibido acá en el templo luciferino semillas de luz aquí los he recibido acá han estado y yo porque soy un ser humano he cometido errores a la hora de la ejecución del ritual y yo me doy cuenta en los altares. Inmediatamente, que hago? Y usted sabe que es cierto, eh, Ramón, Octavio, Samuel Arbeláez, eh, Alejandra eh, y Patricia. ¿Qué hice yo? Los llamé al otro día. Miren, me, me, me da pena con ustedes hacerlo regresar nuevamente al templo, ¿sí? Pero yo cometí un error uh -huh. Yo asumo mis errores Pero ustedes también asuman los errores Y al otro día salen hablando Víctor Daniel Rosas Fue una farsa ¿Por qué no dicen que no hicieron las cosas como yo se los indiqué? Por favor Señores Entonces si ustedes quieren que un pacto con el señor Lucifer Les salga al pie de la letra Sigan mis instrucciones Ahora, hay muchos que dicen Víctor, me escriben Víctor, como te parece que yo un proceso en internet lo voy a hacer, no me hagan a perder el tiempo en estupideces, por favor. No me hagan a perder el tiempo en bobadas. ¿Ok? Mi tiempo vale, el tiempo de mis colaboradores cuesta. Vale, y mantenemos muy ocupados para estar perdiendo el tiempo y prestando atención a las estupideces. Háganlo, háganlo el pacto con el señor Cosiver. Cambien la vida como cientos de personas lo han hecho. Pero tienen que hacer las cosas como se les indica. Mi nombre es Víctor Damián Rosso. Atrévete ya y déjate de hacer frente a